Bueno, voy a empezar para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta semana, a un invitado que me alegra mucho tenerlo aquí en el plató. Eh, vamos, eh, yo voy a empezar con una, una frase de Cervantes que dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues presentamos esta semana aconsejar, tiene un de Ogen es una persona increíble porque escribe, eh, tiene un nivel muy grande de cultura y nos encanta cómo organiza tantos eventos, tantos actos para que lo disfrutemos todo, así que bienvenido. Hola, buenas, buenas, buenas tardes, bienvenido, bien, gracias por por acogernos aquí en vuestra casa. Bueno, ya tocaba, ¿eh? porque yo no sé cuánto tiempo hace que eh, fue la entrevista aquí, además en Sintonía San Pedro, sí. que fue acerca del libro Te Quiero con. Sí, efectivamente, fue la, la última vez que pasamos por aquí y la verdad es que me sentí muy a gusto y muy bien a, me atendido y ya digo, agradezco que, que estemos aquí otra vez. que Va compartir un ratito de cultura. ¿Te da tiempo a seguir escribiendo o no, Diego? Bueno, pero yo ¿Sí? creo me permite que, te, claro, claro, por que me permita que te Porque a veces que me regañáis, no no, no, no, pero no me, tú no, tú no, me no, no, lo de usted. Por supuesto. Por <ríe> por supuesto. Vale. Pues el, el tema de, de escribir, no sé si le da. Te sigue dando tiempo ¿no? a, a, sí, a escribir verdad. algo. ¿no? Sí, la verdad estoy escribiendo, también hombre, tenemos el trabajo profesional, también la dedicación también a, al ayuntamiento, pero eh, para mí la escritura es algo prioritario. ¿no? Entonces, sigo escribiendo, estoy con una novela ahora, con varios artículos literarios, pero trabajando en una novela que pronto va a tener, va a aparecer. Pues que vendrás aquí a presentarla. Por ¿no? supuesto, ¿Eh? por supuesto. Aquí la, bautiz la bautizaremos. Aquí. Pues ya está ahí grabado, así que ya, tiene ya... la bautizaremos aquí. Pues que mira, no sé cómo lo haces, porque lleva... De todos los actos, ¿no? del ayuntamiento, la implicación que tienes también, con la parte de la hacienda y también tu gestoría, ¿no? Porque Correcto. Eso es todo, ¿no? Y, y es que yo dije y lo no digo que es verdad que querer es poder, ¿no? Cuando uno quiere se puede organizar y, y hacer es que todo que, sus obligaciones. Hay que organizarse. El tema, yo creo que un poco siempre es la organización. Todos tenemos el mismo tiempo y sí. la dedicación. Hay que organizarse y poner el foco en, en lo que te toca, ¿no? Cuando te uh -huh. toca el despacho, te toca el despacho. Cuando te toca el ayuntamiento, te toca. Cuando, que es lo que más me gusta, cuando tengo que escribir, te vades y, y estás en, en tu historia. Claro sí. Bueno, a mí me, una, una de las cosas que, que me mandaste, no sé qué, también que iba hacer lo de la cata de lectura o algo así. La cata de libro, cata sí. libro, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, bueno. hay alguno que se la atraganta, <risa> otro que lo, de, lo saben lo <risa> o de no, uno, no es cada uno. No, la verdad es que es una manera muy. Eso desde la biblioteca pública allí en Ojén pues lo, lo solemos hacer todos los años, una cata de libro, y la verdad le damos todo el toque que tiene una cata vinícola, pero relacionada con el libro, sacamos la hoja de, de cata, en esta hoja en la hoja del libro, hacemos la primera degustación con la sinopsis del libro, y, y hacemos todo, todo el mecanismo que tiene una, una cata hasta prácticamente llegar a probarlo, que es cuando te lo llevas para... Con, con los argumentos con todo y cuando te los llevas para disfrutarlo ¿no? la verdad es que tiene mucha acogida las la catas de libro y que ya llevamos ya varios años donde donde, donde la biblioteca una vez al año eh, se, se hace la cata la verdad es que uno condiciona mucho a la hora de coger un libro para leerlo, nos condiciona mucho la foto, el título, eso es algo que condiciona mucho, ¿no? Sí, de hecho, aparte de la cata, hay una hay, también, solemos hacer lo que es el, el libro invisible, ¿no? Donde tú vas a la biblioteca y hay una serie de libros que están ocultos en unas cajas con tipo de regalo y tú te lo llevas y te enfrentas a él. ¿No? porque es cierto lo que, lo que dices que nos condiciona el, el, el libro el grosor, la portada, el autor, el título entonces llevarte un libro y después en tu casa enfrentarte a él también tiene su, su encanto, puede salir bien aunque te puede salir mal, ¿no? pero te puede salir también bien siempre sí. es bueno lo, lo desconocido, la sorpresa pues nunca nunca está de más Sí, eso sí es verdad, eso, a veces nos ha sorprendido a lo mejor claro, una película claro. también, que pensábamos que era un rollo y luego al final pues ha tenido una trama divertida, pues con un libro exactamente igual. igual más de hecho, igual. muchas películas son sacadas de los libros, ¿no? la, gran mayoría, la gran mayoría. La mayoría, eh. exacto, ¿no? Y bueno, pues yo me sorprende mucho y además quiero agradecerte, Diego, eh, que me tengas informada. Siempre nos informa también, damos difusión a, la, a los actos y a todo lo que se hace eh, en OG. Y bueno, habéis estado en Fitur con una apuesta muy fuerte, que habéis uh -huh. presentado un montón de cosas muy interesantes. Y a mí me gustaría por pues, recordarlo también en este programa uh -huh. para los... Que bueno, pues se le pasó, no lo vieron. Que yo sé que tenéis vuestra página. Que todo el que diga no me enteré, no lo sé, pues es que es tan fácil como hoy día. Todo el mundo bueno, tiene un internet, el teléfono también. Claro, nos podemos claro. informar de las cosas que, que, que hay. Que no, ah, no hay nada, aquí no hay nada, como que no hay nada. Hay un montón de, de cosas que no podemos ni, ni existir en tantas cosas como hay. La verdad, que, que sí, la. ...en los temas culturales, sobre allí en Fitur... Para, ...haciendo un poco hincapié a, a, a lo que preguntaba... ...además de presentar el municipio... ...como alternativa ecológica y alternativa turística... ...que se presentó, ¿no?... La, ...el fomento de la naturaleza y del... Y, de, ...y ten en cuenta que ya somos prácticamente a la puerta del, del, del nuevo parque ¿no? ...que cuando esté entonces el tema cultural también fue muy importante ¿no? ...porque aparte presentamos dos eventos que además de la, del, de la cultura del día a día... ...dos eventos que marca un poco GEN que es el, el Festival Castillo del Cante con, de flamenco... ...que lleva su 46 edición en este año... 46 edición y que me ha sorprendido dónde lo habéis presentado este sí, año porque que gestionamos la presentación allí en, en jerez en la cuna de, del flamenco no la verdad que fue muy emocionante había una acogida bestial a nivel de medios a nivel de gente ya llamando para las entradas cuando todavía no están puestas y la verdad que un agradecimiento enorme a a Jerez, a su ayuntamiento y a, y a la directora del festival por hacernos ese hueco allí donde ojen ha tenido su momento allí, ¿no? Y entonces la verdad es que ha sido algo muy, muy espectacular. Uh -huh. Bueno, original por lo menos sí que ha sido. Y además han estado uno de los artistas, ¿no? Eh... Sí, allí no, ya allí dimos a conocer el, el cartel del, del flamenco, ¿no? del festival este, del 46 festival. Nos acompañó allí Rancapinos Chico. ...y también Rubito Hijo... ...que son dos de los que van a estar... ...porque este año hemos decidido... Mmm, ...cambiar un poco el formato... ¿eh? El, ...con el flamenco... que ...son 46 años funcionando... ...que hay que agradecerle a cada una de las personas... ...que en, que en estos años atrás... ...comisiones, trabajadores... ...concejales, alcaldes... ...haber mantenido este festival... ...no es, no es fácil mantener un festival... ...46 años... ...arriba, en lo alto ¿no?... ...entonces primero ese reconocimiento ¿no?... ...pero que este año... ...que me tocaba a mí la responsabilidad de, de cogerlo, iniciarlo... ...pues yo es la primera vez que dirijo este festival... ...y también ojeando... El, ...le quise dar un plus... ...o lo quise llevar a otro sitio... ...quería sacarlo de... ...de, de la provincia digamos ¿no?... Y, me, me enfrenté a la historia de Jerez y la verdad es que nunca pensé que, que, iba, a, que iba a tener esa acogida y, y ha sido en todas las facilidades del mundo. He cambiado el formato, hemos cambiado el formato, el festival ya no es un día, son tres días, dos días. El, el festival este año sería el 6 y el 7 y el 8 de agosto y el 6 y el 7 va a ser en la plaza, abierto al público con cantadores, por ejemplo, los días, mirando para que no liarme el día 6 tenemos Rubito Hijo y Luisa Ciclana al baile, pero el día 7 tenemos Cancanilla de Málaga y Macarena López al baile. Gente de élite, élite, ya cerraremos el, el día 8 en el patio del colegio que se, se, se convierte en, en la sala de butacas de, del festival con ancar con Arcángel, maría José Santiago, Duquende capinos chicos y al baile pastora galván yo creo que es un cartel de élite cartelazo como como bien se dice y de hecho ya te digo ya gente llamando desde desde desde galicia me llamaron estos días atrás para reservar 10 entradas cuando todavía estamos no la tenemos puesta a disposición pero eso es, es señal de que de que es un buen cartel, de que el formato puede ser muy interesante, de acercar también el, el, el flamenco de calidad a la calle y sobre todo, sobre todo también que hayamos salido un poco al exterior, ¿no? Tener el foco en Jerez es tan importante. Muy, muy, muy importante. Claro, o sea, se trata también de que venga gente de fuera, claro. porque ya claro, los OG lo tienen allí, pero que cuanto más gente claro. pues vaya mucho mejor, ¿no? Porque conocen la ciudad, conocen todo el atractivo que tiene OG, además de que el que le guste, el que va por eso porque le gusta el flamenco, pues disfruta de muchas cosas, o sea, que la oferta sí. es muy buena, ¿no? Y además la tenéis, eh, precisamente eh, mañana, ¿no? Presentáis en la fábrica de cerveza Victoria voy a presentar también ojeando ¿no? que está ahí sí sí la verdad es que antes de, de irme ojeando hay quien quisiera reseñar una cosa sobre el festival flamenco que el foco se centra en esos días no pero desde el ayuntamiento se está intentando y desde la Concejalía de cultura eh, fomentar el flamenco educativo de una de las actividades más importantes que por lo menos que la considero yo es cuando en el día internacional del flamenco ...lo celebramos y lo llevamos a la escuela... ...y también se dan charlas y, y bailes y actuaciones... ...digamos para los no flamencos... ...hay que aprender, la única manera y una y teniendo en cuenta... La, ...lo que significa el flamenco para la cultura española y andaluza... ...creo que tenemos que, que fomentarlo... ...entonces aunque el foco sea el festival... Pero tengo mucho interés en el flamenco educativo, en llegar el flamenco donde no llega, llegar el flamenco a la juventud, a la gente que no flamenca, ¿no? porque es muy importante para que así Las Peñas pues, empieza a tener gente nueva, sabia nueva y todo lo demás. Y volviendo a tu pregunta, es que... No, no, esto bien, no está muy bien que lo haya referido, bien, porque es ¿verdad? ¿verdad? que parece que además más que ver la gente claro. y tal, e incluso en la feria, echamos de menos las sevillanas, que claro. hay veces que te ponen música de esta, de bachata, y te ponen merengue y reggaetón y no sé qué, y, y echo de menos mucho la sevillana no, ¿no? Sí, ¿no? Digo, sí, pero sí bueno... Verdad, sí verdad. <risa> ¿sabes? Por eso digo, tenemos que fomentar el... Está Y hay que acercarlo. A, a la gente, hay que acercarlo mm. y, y de una manera educativa lo vemos todo, porque el que entiende el flamenco entiende, pero hay muchos que no tiene tanto flamenco, yo mismo me incluyo, estoy aprendiendo cada día. ¿no? Y hay tengo, tantos palos que bueno, a uno le gustará más, o gustará menos, ¿no? Sí, pero el tema es aprender y saber lo que, mm -hmm. que, que es algo, una historia que hay ahí, es algo un, algo que tenemos intangible, una cultura ahí funda, fundamental, ¿no? Y mm, ojeando. Ojeando Festival, Ojeando Festival, es, ya llevamos por la tercera, la tercera edición, algo muy importante para, para Ojen, hay mucha gente que ya conoce a Ojen por Ojeando, sobre todo la juventud, igual que se conoce a Ojen los más ¿Cómo mayores. ¿Cómo partió esa idea de Ojeando? Porque yo muchas veces me pregunto, yo, ¿cómo partiría la idea? Porque lo escuchamos año tras año y ya lleva muchos años... Cómo parte esa idea, Diego. Bueno, la idea, yo no estaba en el ayuntamiento entonces, pero la idea partió, pues, de hacer unos festivales en el verano. Un poco al principio, pues, era de música de, variada, eh, de todo, hasta que ya empezó a tomar el cariz de, de implantar, de implantar la lo que es la música indie me acuerdo que mi compañera estefanía estuvo al principio en este proyecto y fue la que la, lo ha traído hasta aquí hasta ahora y, y ahora y ahora me toca me toca en esta ocasión tenemos un mañana cerramos el cartel es un cartel que hemos ido anunciando a lo largo de varios meses con varias figuras otra varias figuras otro mes y mañana viernes nos toca en la fábrica cerveza victoria que es el patrocinador de ojeando festival en estos tres últimos años y nos toca, pues, allí descubrir el cartel, de echar un buen rato agradable allí, con algunas actuaciones allí, y, y beber alguna cerveza también, por supuesto. Y... <ríe> claro, ¿verdad? Y aquí que. Por este tiempo de primavera que estamos teniendo claro, bueno, claro. va a estar muy bien muy, muy bien y bueno pues eh, también otros actos por hemos hablado queremos no queremos que se nos olvide nada diego así que eh, tú me vas contando cosas porque yo quiero que todo el mundo sepa todo lo que hace oje que lo tenemos aquí al lado además está muy bien ubicado y, y hay muchos pueblos alrededor que no hacen este tipo de cosas que también pues le viene muy bien que se hagan en OG, porque yo creo que es un, ...está muy centrado ¿no? Ojén, sí, ¿no? Eh, ...para ir sí. desde muchos puntos... Eh, de ...tanto tener, Marbella tener, como Ciudad de Ronda... ...claro... ...sabes, te por Coim, Monda y Ogen ...y lo tienes ahí también ¿no? Es, ...hay muchos puntos donde puedes ir... ...claro, estamos en un en, enclave un poco especial... ...porque estamos 10 minutos de Marbella... ...estamos a 20 minutos de San Pedro... ...entonces la verdad es que... ...y seguimos siendo un pueblo... O sea, ...es que te vienes a Marbella, te vienes a banú ...pero a los 10 minutos... ...estás en un pueblo, las puertas están abiertas... ...están los niños jugando, la verdad es que... ...tiene su encanto... ...y una de las cosas fue apostar... A, a ...apostar por la cultura... ...porque estar cerca también de... de estos lugares... Tiene, un, ...tiene también su problema... ...que te puedes convertir en ciudad dormitorio... En pueblo dormitorio... Uh -huh. ...entonces, una de las cosas es fomentar... ...lo que tenemos... ...la naturaleza, hay que fomentar ...la gente tiene una naturaleza extensa... ...y la cultura, la cultura que por lo que sea siempre ha sido la hermana o el hermano chiquitito donde nunca se le ha hecho caso pues muy importante que sea la cultura que la cultura aparezca y si aparece en Ojén ten en cuenta que somos la extensión del ateneo de málaga en la sí, costa claro. del sol ¿eh? el municipio de costa del sol que son grandísimos pero Ojen es la extensión de o sea, la ateneo. que ha influido mucho también claro, ¿no? el ateneo. Pero, pero para ha influido lógicamente claro, claro, influye, pues tenemos varias actuaciones, varios temas, eventos de la, del Ateneo de Málaga en, en Ojén, pero ha habido esa inquietud desde el ayuntamiento para que el Ateneo nos reconozca culturalmente y dé su nombre a un municipio que sea su extensión, ¿no? Entonces la verdad es lo que decía, porque llevamos ya mucho tiempo, mucho tiempo intentando que la cultura eh, Cogense a un, un icono cultural también la verdad es que tenéis, eh, creo que autobuses eh, que van a visitar ya el museo, van a visitar todo el entorno de OGE, sí. y eso lo tenéis eh, no. los fines de semana o todos sí. los días. ¿Cómo tenéis no, ahora, estas visitas ¿sí? hay varias Hay varias visitas programadas con varios tour operadores, y hay dos, hay dos cien semanas y otro operador que viene otros dos días, ¿no? La verdad, una de. ...eso hace que el Museo del Molino donde están, donde se tuvamos la, las exposiciones allí y esto la verdad es que hace que aquel lugar hemos visitado y después que se haga un poco vida los se pase por, lo, por el pueblo, se almuerza allí en el pueblo y todo lo demás y eso, claro son nos viene bien a todos claro, sí, y la buena y la cultura gastronómica que claro. también ahí se come muy bien tenemos que decir ¿eh? claro. vamos hace poco también vimos el alcalde que estaba visitando eh, algunas algunos restaurantes no para que la claro. gente sepa también de la cultura, cultura gastronómica sí, es, es otro inicio otro inicio de proyecto es para darle un poquito de difusión a los y ayudar a los distintos bares y restaurantes pues hacer una visita y, y visualizarla en redes ¿eh? ¿Qué, ¿Qué plato recomendarías, Diego? Por ejemplo, una persona que lo esté viendo y bueno, diga, pues voy a subir a Ogen, que mira cuántas cosas eh, no lo he visitado yo. En Ogen, en Ojen, sí, algo típico que sea de dado es el bolo de hinojos, ¿no? El bolo de hinojos. En que algo... en la época ahora también, además también, el hinojo, Es, ¿no? Era... es el, el plato típico que algunos de los restaurantes, no los bares, pero algunos de los restaurantes sí. lo tiene Y yo siempre recomiendo algo y digo algo que algunos. Bueno, ...que yo me acuerdo que hasta Camilo José Cela cuando estuvo en Ogen ...y lo probó, me cuentan, me cuentan los lombadores que me decían que... ...que lo había probado, que aquello levantaba un, un muerto... ...estoy hablando de los churros mojados en agua y sal... ...algo que es, es tan típico, tan típico de Ogen, ...que se desconoce... En, ...muchísima gente la desconoce, vamos, no hay que no nos tenemos que ir muy lejos... ...yo conocía la, la rebanada tostada, una, la rebanada que se creía el aceite... Tú, tú ...la rebanada, sí, la rebanada yo recuerdo... Que se, ...que se comía la rebanada con un con agua y sal... ...y se mojaba la rebanada en agua y sal, eso sí lo recuerdo yo... Pues ...de haberlo visto en un pueblo de Sevilla, en de la Frontera... No, pues eso así, sí ...pero eh, lo del churro mojado, bueno, eh, me dice, sí, el cámara me dice que sí... ...que él sí lo ha visto... Pues, ...allí todos los días, allí vas tú, gente de todas las edades personas mayores jubilados de todas las edades que están acostumbrados la gente de ojeje está acostumbrado a eso y, y en casa cuando se hacen cuando algunas se hacen la maza frita la mayoría de los hogares de de, de allí del municipio, hacen la maza frita y la mojan en agua y sal me voy un día a desayunar <ríe> estos churros mojados con A, a los agua, si me dirá el sitio te cojo la palabra, para la es un sitio único que es de un allí, sitio único, único, ¿no? único que tenemos. ya está apuntado además, también, además cuando vaya me lo dice y te acompaño, claro que para... sí, además yo ya he decidido visitar todos los rincones de Andalucía, claro. porque eso de decir, si no, me voy al extranjero, me voy fuera y no conozco, no, lo lo, tenemos... el entorno nuestro, la verdad es que no tiene perdón es decir que eh, <ríe> ya, ya de viaje de fuera, ni pensarlo ya que, bueno, ya tenemos con lo de coronavirus, ya es que ni va a tener siquiera, ¿no? Inova, también, muy <ríe> era, ¿no? Además, que, precisamente también te iba a preguntar, Diego, acerca de esto, cuando se organizan festivales o se organizan tanta aglomeración de personas, ¿no? Por un tema u otro, por alguno de los actos, ¿cómo se... ¿Habéis pensado en eso? ¿Se, bueno, se hemos, está valorando tener más rigurosamente... Hemos, hemos pensado en eso precisamente porque había un evento, un evento que se nos ha venido... ...abajo que es Ojen por la Salud... Ogen por la Salud era... ...un evento que... ...ahora le corresponde a la... ...a la Concejalía de Sanidad pero un evento que tengo mucho cariño porque... ...fue creado, lo creé yo en cuanto era concejal de Sanidad... ...hace ya... Un par de legislatura ...y... ...claro y es una concentración donde se valora a la gente... ...en Ogen, un pueblo muy pequeño pero hay mucha gente... ...para la población que tiene dedicado... .al mundo de la medicina, o bien médicos, enfermeras, ATS que trabajan en, en el mundo del, de la medicina, ¿no?, aunque sea, que sea como, como auxiliar administrativo dentro de un hospital, ¿no? Y se creó este evento y se, se le da un reconocimiento a, a esta gente, a esta gente que trabaja ahí, cada año se eligen a varios de los ganadores donados. Y en esta ocasión que estaba preparado, estaba preparado para, según me comentaba mi compañera de, de la concejala de Sanidad, estaba preparado para el día 27 de este mes, eh, había un comunicado del Colegio Médico y del Hospital Costa del Sol de dejarlo, de, de, de aplazarlo, ¿no?, con motivo de, del coronavirus. Entonces, la verdad es que es terrible porque toda la cantidad de dinero que se está perdiendo por el tema del coronavirus, por todos los sí, actos, que, que se han anulado está, y todas las cosas, claro, claro, se pierde mucho dinero porque la gente, y... eso mueve todo, es que no solamente, no es que se mueve todo, el es que, que, que viene consume y eso va claro. a una cadena y los viajes y claro. todo eso. Lo que es, pues pasa es que este que... evento en cuestión, como la participación de los médicos es masiva y parece que el colegio de médicos… ...a ellos le tienen dicho que hasta que no se levante un poco este veto... ...no se puede hacer conferencias, no se puede asistir a actos... ...entonces claro, ten en cuenta que esto es un acto donde venía... Pues, ...siempre ahí al, al salón de pleno del Ayuntamiento de Ojeén... ...en torno a 50 o 60 personas relacionadas con la medicina... ...de Málaga, del colegio, del hospital este, de la Albariza ...de, de todos de todo los lugares de, del mundo sanitario y claro, entonces lo, no nos ha tenido más remedio que posponerlo pues sí, siempre es verdad, hay que prevenir claro, claro. lo que se pueda, ¿no? Siempre claro. en la normativa, pues tan así, ¿no? Y, y está bien. Bueno, pues eh, nos queda, yo creo, muchas cosas que contarnos, Diego? Porque lo de acerca de los libros, tampoco has hecho mención a todos los que se han presentado en este desde que comenzó el año, que yo creo que habéis, habéis empezado muy fuerte, ¿no? Este año 2020, ¿no? El 2020. El 2020, <ríe> la verdad es que... Siempre le, le, lo llamamos encuentro con autor. Eh, los encuentros con autores, pues la verdad es que a lo largo del año es fácil que nos encontremos en torno a 10 encuentros por lo menos literarios, ¿no? Y la verdad es que sí, este año hemos comenzado también con un chaval, un chaval que tiene 12 o 13, 12 años y poco, y es magnífico un chaval que escribe, que es ¿Y ha... Mi ¿no? g ¿no? es de Coin, es de Coin. Mm, y, y la verdad es que ha... Ha sido muy gratificante y, y la verdad, él, un chaval con esta edad, la mente tan abierta, el mismo disfrazarse va a presentar su libro caracterizar personajes la verdad es que ha sido una delicia Cuando tú ves un niño de esa edad de hace dos la verdad es que tiene que tener una mente enorme y de, pero también hemos tenido a minerva piquero la que es la presentadora sí, del tiempo, y... del tiempo en, su, en su día fue la primera mujer sí. que da el tiempo y tuvo con su libro nacida libre la verdad es que tuvo una un, lleno y fue una acogida bestial y también una persona que tiene la cabeza muy muy amueblada ¿no? y, y así seguimos, estamos trabajando en, en traer más gente en traer gente a lo largo, ya te digo, la idea es terminar en torno a 10 encuentros literarios con escritores que yo creo que es necesario hay que que venga alguna vez más gente otra vez menos gente, pero la cultura, yo siempre lo digo, la cultura no es un gasto soy consejero de Hacienda, yo sé que Hacienda y Cultura no se llevan bien, pero yo quiero que se lleven bien, porque la cultura no es un gasto, es una inversión. Estamos alimentando al, al ser humano, no solo tenemos que arreglar calles. ...tenemos que arreglarnos nosotros también... ...y yo creo que la cultura es el arma más importante que tenemos. <risa> bueno, a mí eh, la verdad es que te agradezco mucho... ...de ver toda esa información que me manda... ...y hoy, bueno, no es que no llevamos un guión... ...porque aquí en este programa... ...no estilamos esto de tener un guión a la mano... ...pero que sí, siempre pues hacemos mención ...para que no se nos vaya olvidando nada... ...y como sabemos que él también lleva... <risa> ...Hacienda uh, y Seguridad... ...hemos hablado un poco de la seguridad ya también... ...en los actos que vamos a tener... Uh -huh. ...pero, bueno, si quieres hacer una pinceladita de Hacienda... Yo no. ...bueno, Hacienda hacienda. la verdad tenemos la suerte de ser... ...yo creo que el, una sinopsis muy sencilla... ...tenemos la suerte de ser un municipio que no debe nada... ...sin deuda, eso es lo principal ¿no? ...yo creo que es algo que nos congratula... ...desde que entró mi alcalde... ...yo recuerdo cuando Nono entró a la alcaldía... ...se encontró con que no pudo pagar la, la primera nómina... ...y hoy en día tenemos dinero en tesorería que por cierto no podemos gastar con esto de la, del techo de gasto que, que impulsó el gobierno de Rajoy que todavía se mantiene que era una medida muy interesante pero para aquellos ayuntamientos es que cuando se hace una ley muchas veces yo sé que es así como la mejor de las intenciones pero muchas veces hay gente que se puede ver perjudicada esa ley se hizo para que los ayuntamientos no gastaran más de lo que recaudaran que era lógico porque hay muchísimos ayuntamientos que están en rojo sin embargo, nosotros que no demos nada a nadie, que la media de pago del ayuntamiento de Oge está entre los 17 y 20 días, ten en cuenta que se tiene que procesar la factura, comisión de gobierno, y que tengamos dinero en tesorería y no podemos utilizar porque la, el techo de gasto no lo. Estamos luchando con ello, hemos. Estamos con muchos ayuntamientos, no solo los dos que no deben. Hay en España ayuntamientos que llevan bien las cuentas, que no deben, y sí teníamos que tener más flexibilidad para poder gastarnos el dinero que tenemos, ¿no?... porque hay muchas cosas pendientes. nos tenemos pendientes como urgente la construcción de un parking un para aparcar. ¿no?... El aparcamiento se está convirtiendo en algo, pero a mí me gustaría, antes de irme de al ayuntamiento, dejar también la casa, la casa de la Cultura y el teatro ¿no? Que yo creo que eso gente, sería una bonita entonces claro, todas estas cosas las vamos haciendo, estamos con los proyectos estamos con todo pero necesitamos que se libere el techo de gasto y podamos, y podamos disp disponer de lo que tenemos Claro, y haciendo cosas, ¿verdad? Lo claro. que dice lo del parque es necesario. Pero que no se puede, ir como las carreteras, que te limitan las carreteras, cuando una carretera que ves que puedes ir un poquito más rápido y que te ponga a lo mejor que tienes que ir a 40, y sí. ir a las puede ir a 80, pero sí. perfectamente, ¿no? Y porque te la limita y ves, tú es absurdo, por ¿no? Debo, ¿eh? Por eso lo de la leche, la, la, el techo de gasto, pues muy bien, pa, si yo debo dinero, primero debo de poner más día para sí. no estar gastando al libre alberrío, todo lo que. Pero yo creo que sí. ...los que vamos al día que tengamos cierta tolerancia para poder intentar lo que estamos hablando... ...que estamos hablando construcción de un parque, empezar la construcción de un nuevo colegio... ...para que haya colegios de aquí a, a varias generaciones, a varias décadas, que haya... Y, y dejar una casa de la cultura con un teatro que eso es mi, mi, mi debilidad <risa> ahí sí ahí sí soy partidario sí y soy... más con lo que habéis crecido también porque ten en cuenta que desde que se, se construyó toda esa organización de palo alto que ahí uh -huh. ha vivido gente que ha invertido de mucho nivel de mucho dinero, de gente extranjera, daneses y tal, que son personas que tienen un nivel, entonces también necesitan eh, también claro, cosas claro. Que, que vayan con lo suyo ¿no? un teatro, claro. pues podría pues, estas personas Zonas que dirá, bueno, que estamos aquí al lado, que claro. vamos a ir a un teatro, o vamos o sea, a tener aparcamiento que claro, facilitar ¿no? las cosas para el que está afuera. No, hoy en día. Además, en las zonas que, que indica de Palo Alto, que también es de este ayuntamiento, la, se encontró con que ahí había una en el plan un, unas construcciones bestiales de vivienda, se ha logrado modificar y se van a hacer, eh, se van a hacer vivienda y chalet de categoría esto va a venir bien porque va a crear empleo que lo interno, claro. no solo mas, masificar hay gente no ten en cuenta que ahí va a haber un nivel bastante aceptable y alto y eso puede repercutir no solamente en el ayuntamiento sino va a necesitar su jardinero su cuidador su vigilante sí. en fin que, que, va, que va a generar puestos de trabajo no claro. y si sí, sí, tenemos podría. el pueblo preparado para que ellos se acerquen también al pueblo a ver su la, lo que tiene el pueblo de cultura de y de actividades y demás pues es lo importante, ¿no? Claro es que es lo, cuando se pasa mucho tiempo que no se construye y cuando la ciudad ya se hace de pequeña porque ya no hay ni donde alquilar nada, ni donde vender, porque algo decía, pues, es que éramos una ciudad dormitorio de Marbella, había mucha gente que se iba a lo mejor pues a vivir a Ojén porque no encontraba Marbella, o por, pero es que ahora ya me dicen que no hay ni enojé. Dicen claro no. es que no encontramos, es que que no no encontramos nada y ¿Cómo puede ser ¿Verdad? La verdad, la verdad es que sí está casi tú como pues, tener en cuenta una cosa, tenemos el 97 5%... del del suelo nuestro protegido. 97. O sea, Linda con mi hija fue Gerola con Coín es, sí, claro. es, gran, es grandísimo. Sin embargo tenemos. que yo. Bueno, y a mí me alegra que mantener la, el tema del pueblo, pero a lo mejor hay que extender un poquito, hay que abrir un poquito la mano en el casco urbano que nos permita un poquito. crecer un poquito, ¿no? no soy partidario de que, que yo sea uh -huh. una, una ciudad tampoco, ¿no? Pero que podamos ir creciendo, sí, y si servimos para ser el pulmón de la costa. ...que las administraciones nos ayuden... ...nos ayuden en el tema de carriles... ...en el tema de esto... ...en el tema de que sea asequible... ...para que todos los ciudadanos de la costa... ...puedan llegar allí a Oje... ...sentirse con la naturaleza... ...o, o los distintos actos como estamos hablando. La verdad es que es precioso... ...y sí, a mí me encanta Oje y cuando tengo ocasión de subir, pues y, y las ferias me encantan, tal, ¿sabes que yo soy de la feria de, de la feria. <risa> También, ¿no? Sí. Que esto, que la gente le, le es curioso, ¿no? Que santo San Dionisio, ¿no? Que hay gente que no lo desconocía, y algunos párracos también de otras iglesias de Sevilla me decía yo no una, conocía una, a este santo. Una de las cosas que nos llevamos también la sorpresa era que el patrón de Jerez era San Dionisio, cuando, ¿Ah? cuando, cuando nos hermanamos con la historia del flamenco. Tenía más cosas en computadora que pensaba. La, <risa> la verdad es que sí, que, sí, que, que, visite, que visite todo el mundo ¿eh? que no hay que ir tanto claro. al extranjero que tenemos cosas aquí claro. preciosas en todo el entorno en todos los alrededores sí. Diego, si nos pasa algo, alguna cosa más que no, añadir no, no. que no se nos pase yo lo que quiero añadir es que vengan con más frecuencia, que no llame, esté tanto cu tiempo cuando llamé y me hago un hueco y, claro, y, para y que cap. nos desglose viendo las cositas y vamos viendo los temas de, y, y lo de tu libro yo vamos, quiero tenerte aquí también ya te, primicia, ya te he dicho que, que el bautizo será aquí <ríe> <ríe> aquí le haremos la Sí, yo creo. Bueno, también hay personas que escriben libros que me dicen, Elena, ¿cómo puedo llegar a, para que se lo presenten ojen y tal? Pues esto es tan fácil como llamar no, y poner el contacto. Más y... que poner el contacto con el ayuntamiento, con la allí tenemos una persona en prensa o conmigo mismo, que es nada más que tiene que preguntar por mí y las facilidades del mundo, la que sea, todo todo el que quiera presentar, exponer en el museo, Ojén abre los brazos. Eso que hay gente que dice que le pone muchas pegas a la hora de, de querer presentar un libro y le porque le, le pone muchas pegas dice que me pone muchas pegas es que y tal. No, no no, <ríe> no, no hablo bueno, de Ojen, digo bueno, en, otras, en otros en eh, otros lugares, bueno. ¿no? vais a gente que seguro que no te ponen pegas. Ninguna. Ya te digo, había veces que había en un día varias presentaciones, o sea, fíjate que ha estado capo, copado el, todos los sitios y el autor tenía que hacerse día o no y había ya. Siempre hemos solucionado y, y hemos hecho varios encuentros literarios en un mismo día. Bueno, todavía es muy pronto para decir quién va a ser el pregonero este año de la feria, pero ya no lo dirás también, ya también, eso lo iremos ya, ya, ya, ya atrás, lo iremos, ¿no? claro. ha Primero hay bueno. que, tenemos que andar la andadura esta, nos es. encontraremos con el 1 de mayo, con la romería. Bueno, era bueno, la Semana Santa, que no sé cómo se vive, no es la Semana Santa, sí. que es lo que tenemos más en puerta. No, la verdad es que siempre, la, desde hace tiempo se vive bastante bien, la con la cofradía... Jesús y María y con San Dionisio que están allí, la, la Asociación Cultural. Y la verdad es que también una, una Semana Santa muy muy bonita, muy bonita y la verdad muy coqueta. Y, y, y estos últimos años, la verdad es que lo he visto, que la he vivido por ser cargo público he tenido que. la he vivido más, más directa, porque muchas veces me desplazaba a lo mejor a Monda, a otro lado, he estado siempre de un lado para otro, pero es que en estos años que lo he vivido muy intenso, la verdad me he dado cuenta de. ...de la de gente que acude y, y que la verdad que, que lo disfruta... Y, ...y para eso está, para disfrutarla... ...pues la verdad Diego tengo que agradecerte que hayas venido... ...que me tengas informada de todo... ...que nos encanta siempre hablar contigo... ...y que esta es tu casa cuando quieras venir... ...agradecerte y... a ti de verdad que, que nos dé... ...este este eco de voz aquí... ...y como siempre cada vez que vengo aquí me siento a gusto... ...como en casa también... Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad.